Estamos el día 5 de junio de 2020 Y uh, estamos aquí reunidos, estimados hermanos y hermanas para, para leer el capítulo 2 de Diseñando el futuro por Jack Fresco Y vamos a empezar con Pablo, te toca ¿Okay? ¿Vas a leer tú el primer, capi el primer párrafo del capítulo 2? ¿Todo cambia? Perfecto, venga Bueno, pues empiezo, capítulo 2, todo cambia En nuestra dinámica universal todas las cosas cambian Desde los confines del espacio exterior hasta el movimiento de los continentes El cambio ocurre en todos los sistemas, sean vivos o inertes La historia de la civilización es la historia del cambio Desde el más simple al más complejo El ingenio humano y los inventos dan cuenta de ello Ningún sistema puede permanecer estático por mucho tiempo. La mayoría, de los monar Perdón. la mayoría de las monarquías han sido reemplazadas por otras formas de gobierno. Han emergido sociedades basadas en la voluntad de la gente, en lugar de los caprichos de un rey. Desafortunadamente, los cambios no siempre han sido para mejor. Vaya. Y esto es una verdad como un templo, ¿no? Que no siempre han sido para mejor, pero ha habido muchos cambios que sí que han sido buenos. Cuando hice este capítulo para el, para el curso que estoy haciendo, el Social Cybernearing Education Project, eh, me llamó la atención sistemas vivos y no vivos, inertes, eh, la traducción dice, ¿no? Y me costó un poquito en pensar en sistemas que no son vivos. Hasta que miré al computador y dije, pero claro, el computador no es, un, no es vivo, pero es un sistema. Y hay muchas cosas que, que no son vivos, pero son sistemas. Y, y igual son más que los que son vivos, yo qué sé, y claro, y cambian, se actualizan, eh, cambian de modelo, coches también, cada año hay un coche, hay varios modelos nuevos y cosas de estas, ¿no? Yo, bueno, si no os importa, sabes, como he visto así un mini paroncito de que podía meterme, yo cuando leí eso... Fíjate que yo me lo veía un poco más como a nivel planetas, universos, ¿sabes? Que todo está cambiando y que no nos sintamos como el centro del universo, ¿sabes? Como que todo cambia y que es parte de la naturaleza y que nuestra naturaleza realmente, si miramos adentro, muy muy adentro, a nivel atómico, también somos como inertes, ¿sabes? Tenemos vida a nivel de todo un conjunto, pero como el universo, ¿sabes? Que igual, es que había por ahí la película de Men in Black, ¿no? Que alejaban como mucho la cámara o la acercaban en un pupitre y de repente éramos como otro universo dentro de un universo entonces, bueno, pues eso como somos, que... somos todos polvo de estrella, ¿verdad? eso Pablo. Pablito, venga estás mutado corazón estás mutado, venga desmútate no, no puedes, a ver yo no te puedo des, desmutar. ¿Desmutar es una palabra? Ahora lo es. ¿Mueve, ¿Mueve el ratón abajo del, de la pantalla? No. Tú lo que no quieres es tener que leer otro párrafo. Por eso te has quitado la voz. Uf, ahora se ha congelado. Venga, David, a ver si Pablo se arregla el micro. Adelante, David. Okay. ¿Puedo leer el segundo párrafo o algún comentario? No, hacer un comentario, si tienes un comentario para hacer. Bueno, sí, es cierto. Mucha gente todavía no lo internaliza lo que es el cambio, ¿verdad? Eh, lo ideal es que lo abrazáramos, vamos a ponerlos así, porque eso es algo que es inevitable. Yo creo que la gente que no entiende de que el cambio debe suceder en un tiempo prudencial va a sufrir mucho. Ahora, que ese cambio sea bueno o malo, evidentemente hay muchos factores en el medio, pero el cambio de una u otra manera tiene que venir. Es así, o sea, tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que eso es algo muy importante a considerar. Sí, sí. Y lo que decía Javi antes... hoy, Adelante, Mateo. Eh, si quieres, continúa y... Ok, yo iba a decir nada más que lo que decía Javi de, de, de, de los átomos nuestros, digamos, también el cuerpo es un sistema, un sistema muy complejo. Y tenemos que vivir, así como el sistema nuestro, si estamos enfermos, hay algo roto en el sistema, hay algo que no funciona, pues todos los sistemas tienen sus problemas, si no están cuidados, ¿no? Mateo, ¿qué ibas a decir? Perdona, se me eh, lo de. Tranquilo, Pablo. Que, que, eh, ahorita que Pablo le lleve el primer paso, pensaba, eh, ayer estaba viendo eh, un video de Jack Fresco que habla en Copenhague. No sé si, si lo han visto, lo recuerden, que sale como un fondo, un fondo rojo y y hay un muchacho que le hace preguntas interesantes dentro de la respuesta que, que plantea Jack, habla del concepto mismo de vida, que es vida. Entonces, cita a Spencer y decía como que, pues Spencer definía la vida como aquello que, que trata de regularse. Entonces, que por ejemplo, si, si hay mucho calor, entonces, entonces eh, el organismo emite ciertas respuestas, y si hay mucho frío, quema grasas, etc. Y entonces decía... Decía que un ingeniero le dijo que, ah, que mi nevera hace lo mismo. Cuando, cuando se calienta, eh, digamos, trata de adaptarse igual cuando hace frío. Entonces decía ya que era muy complicado el concepto de, de vida. Y creo que en ese mismo video cita a Sir Yaga de Chander -Bose. Yo nunca he leído ese libro. La, se llama Las respuestas de los vivos y no vivos. Pero me parece interesante eso... Que tú, que tú comentabas, sube, me, me, me surgió también por eso. Y, y finalmente, pues, el, el adaptarse, digamos que me parece interesante ese hecho de, de que ningún sistema es estático porque a uno a veces se le olvida al ver, por ejemplo, gobiernos o, o empresas que de pronto no están haciendo cosas buenas para la gente. Uno dice, no, siempre va a ser así y no se acuerda de que todo el sistema cambia, entonces... Entonces, ¿sabes? parece que puede llegar a verse de un lado interesante, o sea, como mm. chévere para uno, también. Muy bien. Mateo, si te acuerdas, si tienes para apuntar ahora, apúntate para pasarnos el vídeo de que comentaste. Nos ah, lo pasas claro, en el sí. chat después, para que podamos verlo todos. Porque ahora mismo no sí. me, me suena parte de lo que dices, pero no, no, no me suena todo. Okay. Sería interesante verlo. Pablo, ¿tú ibas vale, a decir también. algo antes de que te hizo una jugada tu... tu... ...computer? Se ha vuelto a congelar. Ay, pobre. Pablo, vuelve. <coughs> ok, ¿Sí? vale. Yo estoy por aquí también. ¿Quién? Uh, Jay, José. ¡Oh, hola, Jay! ¿Qué tal? ¿Cómo Yo, estás? más porque the, of the, of the coronavirus, ¿no? Sorry, Ernesto, ¿qué dices? Not de pollution. Sí. Okay. con la siguiente. Pues, yo quería comer, comentar también el primer párrafo. Ajá. Uh -huh. Pues, yo quería resaltar en la parte que dice okay, careful, que. Therefore, when you say sick, it's better to say cyclist. Espera, Ernesto, que estamos hablando dos a la vez. Está JJ uh, hablando ahora mismo, luego te toca a ti, ¿vale? Ok, entonces les decía que eh, es, es importante resaltar la parte que se menciona como antes existían monarquías y después democracias y, bueno, hemos llegado al capitalismo, pero como todos los sistemas cambian y, mejor dicho, evolucionan, en algo mejor uh, en nuestro caso de los seres humanos podemos diseñar estos sistemas entonces okay. al parecer el, el sistema que sigue después de todos okay. los que han fallado es sin dudas ok le, le he mutado porque me parece que no se da cuenta que tiene el micro abierto parece que okay. pero bueno eso, solamente quería decir eso ya podemos seguir muy bien, OK. Ernesto, querías decir algo. Te he mutado el micro porque te escuchábamos hablando. No, OK. Pues seguimos entonces con el segundo párrafo y le toca a que no haya que no haya. Um... Um... Vamos a ver. Daniel Partong. Te toca a ti. A ver, déjame y, y abro el, el PDF. Ah, no lo tenías abierto todavía. Eh, eh, no no estoy en la compu, estoy en el celular. Bueno, si quieres pasamos a otra persona mientras tú abres y tú puedes leer el próximo si quieres. Claro, listo. Perfecto, okay. Dale. David. Venga, que te veo con la mano así, creo que estás ofreciendo. Venga, no un capítulo. Desmútate. Ok. Aunque aceptamos que el cambio es inevitable, los seres humanos lo recibimos con mucha resistencia. Anda, ahora se ha congelado David Yo tengo aquí en este momento el, el párrafo si quieres que... Este, Venga, este, este, este, este, vale, el... ok esto, esto es... que <risa> sí, tú entonces tecnología? Daniel <risa> No la tenemos al, al pelo Aunque aceptamos que el cambio es inevitable y los seres humanos lo recibimos con mucha resistencia en el la... El campo amenaza a aquellos que, que ocupan una posición aventajada. De ahí entonces que la mayor parte de ellos sean los primeros en estar a favor de mantener las cosas tal cual están. Esto resulta cierto para cualquier sociedad, sin importar la estructura de poder, eh, que la, perdón, de, de, sin, sin importarse la estructura de poder ser religiosa, militar, socialista, capitalista, comunista, fascista o tribal. Los líderes siempre intentarán detener los cambios. Algunas veces, aun cuando las condiciones sean terribles para la mayoría, esta mayoría podría oponerse a los cambios, simplemente porque hay comodidad en lo familiar. Nos referimos a ellos como los millones de guardianes tácitos del estatus quo. Gracias, Daniel. Esta, esta traducción yo la eh, voy continúo. a corregir. No, vamos a, vamos a pararnos ahí un momentito. Porque me gustaría subrayar esto, donde dice guardianes tácitos del status quo, en inglés es self-appointed guardians of the status quo, que traduciría más bien a los guardianes autoproclamados del status quo, que no es exactamente lo mismo, o sea, ellos mismos se proclaman como los guardianes del, del establishment, digamos, ¿no? Um, y creo que es una, una diferencia interesante. Venga, yo me callo, porque a lo mejor Pablo, que está, y le veo mover, así que no está congelado, a lo mejor tú tienes algo que decir. No, perdona, he tenido unos problemas con el ordenador y que era al respecto del, del primer párrafo que, que leímos, así que bueno, ya supongo que se ha quedado tarde, así que no... No, no venga, no. coméntalo, coméntalo. Eh, Vivimos en un universo en el que la flecha del tiempo para todo es la misma. O sea, eh, para, tanto para las partículas como para los átomos como para las personas. O sea, la vida es solo una consecuencia de este universo. No puede erigirse de una manera distinta. Y así se impone también en las sociedades. Porque es obligatorio el cambio, aunque haya estas... Sistemas que están montados para autoperdurar Pero solo en el ámbito social Como el fascismo, el socialismo, el capitalismo ¿Vale? Eh, pero pero eh, todos Vivimos en un mundo en el que una, Un vaso Se tira al suelo y se rompe Pero no vivimos en un mundo En ningún caso en el que pueda existir Que el vaso roto se desrompa eh, Esto... Nos debería animar como idea, porque todo cambia. Y es maravilloso que eso sea así. Si no fuera así, ni siquiera viviríamos en el universo que vivimos. Así, así de simple. O sea, eh, es, es maravilloso eso. Nada más, era solo para... Vale, gracias. Pues un vaso puede que no se vuelve a, a, a, de, a desromper, pero hay, hay cosas que se autorreparan ahora. Hay, hay una silla, por ejemplo, es muy básico en estos momentos, son una serie de piezas y se auto. Si lo tiras y se separan las piezas, se mueven y se vuelven a juntar. Es curiosísimo. Sí, sí, y necesita gusta. energía para que eso ocurra. Sí, sí. Hasta, sí ya estás muy... moviendo la flecha del tiempo hacia un mismo sitio, el gasto de la energía. Ya, ya está. Sí. Voy a buscar a ver si lo encuentro. Porque estas son tecnologías que pueden servirnos para el futuro. Venga, ¿hay alguien que quiere comentar algo sobre el segundo párrafo? Bueno, sí, eh, sobre el asunto del, del, de los guardianes tácitos del status quo, eso se ve mucho en, al menos en mi país, lo veo bastante. Eh, lamentablemente la gente se acostumbra a cierto tipo de modus vivendi, de depender de cierto tipo de de prebendas, de cierto tipo de privilegios, sin considerar que en el entorno hay personas que sufren las consecuencias de, lo que, eh, de los recursos que se lleva eh, que, que, que, que se gastan eh, para, para mantener esos privilegios. Eh, y vienen ahí las diferencias sociales tremendas, que lamentablemente en el estrato más abajo muchas veces también... Eh, llegan a, a conformarse eh, con lo que reciben con lo que viven y las condiciones en las que se desenvuelven e incluso pues a, llegan a defender eh, la situación tal y como está sin pensar en que realmente de, se, se, se ve necesario un, un cambio por eso veo tan complicado y una lucha tan cuesta arriba poder compartir con las personas llegar a hacer que entiendan realmente la visión de, de Jack Fresco en cuanto a Desmonetizar eh, la, la economía del planeta entero. Surgen tantas preguntas, surgen tantas inquietudes sobre cómo podríamos llevar a cabo semejante cambio, cuántas cosas ya se des desaparecerían por completo de la, de la, de la práctica habitual en, en las sociedades, como la cacería. Alguna vez leí algún post en Facebook. Y alguien hablaba sobre, bueno, qué va a pasar con los deportes como el boxeo, como el taekwondo, como el, qué sé yo. Eh, hablen, hablaban también sobre el asunto de la, de, de la cacería como deporte, y lamentable comentario, por cierto. Pero, pero sí es cierto el, el hecho de que, de que las personas vayan a aceptar, a pesar de que sea beneficioso para ellos y en general para la sociedad, aceptar cambios eh, resulta tan, tan complicado, tan cuesta arriba, eh, llegar a ser que nosotros podamos entender que un cambio de nuestra forma de vida pueda ser beneficiosa para nosotros, es algo que en el Ecuador al menos se conoce, imagino que en otras partes existe la frase de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Se lo aplica mucho a los líderes políticos acá, pero en general creo que se puede aplicar también a nuestro estilo de vida, que complica tanto a, a, a, a la sociedad en sí, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero, ¿sabes, Daniel? No hace falta que todo el mundo cambie al principio. Empezamos con los que necesitamos para la primera ciudad o, o si llegan a ser centro de gestión para recursos y tal. Y yo he notado esto, que solemos pensar que la gente no lo van a aceptar, que no van a pensar. Pero nosotros estamos aquí. Nosotros lo hemos entendido. Entonces, antes éramos, sí, igual teníamos preguntas y dudas y todo demás, y encontrar el, el Venus Project ha sido como, wow, todo se ha, se ha encajado, ¿no? Y a medida que sí, vas sí, aprendiendo sí. más, se, se encaja más y mejor, ¿no? O sea que no te desanimas o que no, no se desanime nadie por pensar que la gente no va a cambiar. Los que necesitamos cambiar, cambiarán y, y los que estamos aquí ya estamos en el proceso de intentar cambiar, que no es fácil, pero, ¿sabes? Lo que no es un cambio de hoy para mañana, eso es evidente. Y hasta que no estamos realmente dentro de una ciudad, dentro de un entorno que nos proporciona todas nuestras necesidades y esto, el cambio será más, más difícil hasta entonces. Pero cambiar se puede. Siempre hemos cambiado. Lo que, lo que decía la, al principio, ¿no? que la sociedad ha cambiado. Y creo que comenté con vosotros la semana pasada. Mi país ha sido invadido por muchas otras nacionalidades. Y en mi país, el cacho de tierra donde nací, ha sido invadido por muchos otros países, muchas otras culturas. Y los íbamos integrando algunos más, más rápido, otros menos rápido y tal, pero la influencia queda, entonces hacer se puede hacer, se puede hacer, y se puede hacer si estamos todos en una ciudad juntos, qué maravilla, qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este, este párrafo, antes de que adelantamos? Venga, Mateo, y luego Daniel. Eh, yo quería tocar, yo vivo en el país de, de vecino de, de de Ecuador, Colombia, y digamos que creo que en ciertas cosas pues las realidades son, son similares, eh, digamos que, que aquí tal vez por, por una pobreza muy, muy grande, eh, digamos que el gobierno, una práctica normal del gobierno es eh, aprovechar esa miseria para dar de cuando en cuando algunas eh, limosnas y ya con eso, digamos, para quien está en la miseria todo el tiempo y que está totalmente desconectado de qué significa la política muchas veces, ver simplemente una ayuda que pueden ser, no sé, en términos de, de euros y eso pueden ser, no sé, cinco euros o una cosa muy pequeña, pero que es suficiente como para que ellos digan, wow, es, el gobierno sí, sí nos está ayudando. Ahorita con lo de la pandemia, por ejemplo, eso, pues eso también se ve. Entonces. Uno ve que, que, digamos que, que hay dificultades, pero también ve otra, digamos, como otro lado de, de, digamos, de esa realidad. Y es que, es que, por ejemplo, yo con un amigo eh, estaba hablando del tema del Proyecto Buenos y todo esto, y hay muchas ideas pues, que yo intento compartir, y muchas de ellas pues, quedan simplemente digamos, en, en un silencio o algo así, pero... Hace poco, por ejemplo, una de ellas como que caló un poquito más y era sobre él trabaja en una empresa y en la empresa le estaban diciendo básicamente como siga viniendo, no importa que haya este, esta situación del virus, eh, lo que necesitamos es que usted gana, eh, nos haga ganar plata en palabras, palabras más, palabras menos. Entonces, él terminaba concluyendo en una conversación diferente a lo del proyecto Venus o cualquier cosa decía como es, es evidente que... Eh, la empresa lo que quiere es, es sacar el jugo, sacarme el jugo al máximo posible, por decirlo así, eh, sin importar la familia que tenga o, o, o las condiciones en las que esté. Entonces, digamos que esas situaciones más fuertes, que era lo que decía Jack, eh, pues son las que hacen realmente a la gente como... Ideas que tenían por ahí, pero que pues no, no le habían prestado mayor atención porque tienen el carro, la casa, etcétera, eh, pueden empezar a, a pensarse más en situaciones en las, que, en las que ven que el sistema no les está jugando a su favor. Entonces, creo que de todas maneras, y finalmente, eh, digamos yo al inicio era como muy, entre comillas, dogmático. Ahorita soy un poquito más, más calmado y, y más como tratando de... De, de respaldar con hechos y y esto entonces uno también va aprendiendo algunas cosas eh, como para hacer que la gente de pronto entienda un poquito más fácil eh, algunas de las ideas y entonces pues lo que dice Jack si si si uno no sabe llegarle a la persona con el método a entonces probar el B y el C y el D etcétera sí sí sí al principio uno está tan entusiasmado que quiere ¡buah! todo y yo saturé a mi familia, yo hice todo mal, lo saturé y ahora no puedo hablar de ello, tengo que andar con pies de plomo. Pero si puedes <risa> entrar, plantar semillas es lo mejor, poquito a poco, poquito a poco. Y sobre todo cosas con que se, ellos se pueden relacionar. Algo que ellos relacionen en su propia vida es siempre lo que van a entender mejor. Daniel Corazón, tú querías decir algo, Daniel Jiménez, tú querías decir sí. algo. Eh, bueno... Yo... Quería comentar que en mi experiencia de vida lo que yo ve personas que yo he conocido yo creo que son guardianes pero no autoproclamados no sino son gente que defiende el status quo no diciéndote que les encanta que es perfecto el, el modelo económico el sistema actual ellos no le van a dar no le van a dar flores no a, a, al sistema actual que todo es belleza pero tampoco van a estar de este lado de la barrera que estamos nosotros que Simplemente ya identificamos cuáles son los problemas y hablamos sobre ellos. Entonces yo prefiero obviamente estar de este lado del círculo de gente que ha señalado esos problemas, que ha identificado esos problemas en el mundo y, y ofrecen una propuesta, ¿no? una solución a ellos. ¿no? Porque creo que ya todos estamos cansados de escuchar a la misma gente decir eh, cosas como que así es la vida, así es como es, así es. Tienes que vivir, así que no hay escapatoria. O sea, y como que ya esta, este tipo de comentarios ya y opiniones me abruman, pues, en cierta manera. Porque yo quisiera verlo de este lado, ¿no? Accionando, proponiendo. Eh, pero, bueno, eh, eso es lo que veo, pues. No, no gente que se autoproclame como que yo voy a defender esto, actual, esto lo actual y no voy a permitir que se legalice nada, ni que esto y lo otro, como que... Eso no. Ese era mi comentario. Bueno. Sí, no, lo que diferencia de Venus Project es que pone soluciones. No solamente señala los problemas, pone soluciones, propone soluciones. Y lo de los autoproclamados guardianes se refiere a los políticos y los los eh, gerentes de las corporaciones grandes y todo esto porque ellos llegan porque tienen dinero y porque luchan para quedar ahí se creen que saben mejor que nadie pero creo que entiendo lo que quieres decir entiendo lo que quieres decir bueno, seguimos con el próximo párrafo David, como tienes dificultades con el audio ¿quieres leer este chiquitín para ver si logras leerlo antes de que te congelas otra vez? venga, adelante abre el micro es el tercero, correcto Sí, es uno chiquitín que pone pero sin importar pero sin importar cuánta gente se oponga la civilización no es anda se ha vuelto congelado oh. esto es esto es la reunión de los congelados bueno Yo sigo con él entonces. ¿Quieres que lea mientras? O? Venga, si quieres, adelante Pero sin importar cuánta gente se oponga La civilización no es una excepción en un mundo de cambios El cambio ocurre en todos los sistemas sociales Y es lo único realmente constante Podemos estar seguros que la historia de la humanidad es una historia de cambios Exacto. Y mira qué cambios que estamos viviendo ahora. ¿eh? Este año es otro, de, es un año tan espectacular por cosas dramáticas que están pasando entre el virus y ahora los Estados Unidos y el, el racismo y todo esto, que el racismo no es nuevo, pero la explosión de ira que hay, que ha contagiado a muchos otros países, no sé si son como 11 países más que se han puesto a, a protestar también, pues es, es fuertísimo los cambios que estamos viendo. Y a ver lo que serán los cambios que vienen después. Porque claro, todos decimos, ah, es el momento para que The Venus Project entre sí, pero si la gente no sabe de The Venus Project va a ser difícil. Así que en nuestras manos está hacer la, la información llegar ¿no? Ernesto, ¿quieres decir algo? Ah, no, no, dispense, estaba, estaba, estaba oyendo nomás, no, no, síganle, síganle. Ok, te voy a, te voy a cerrar el micro entonces, porque recibimos mucho, eh, mucho feedback, mucha interferencia cuando lo tienes abierto, escuchamos voces o algo en el fondo. Vamos a ver, un voluntario para el siguiente párrafo. Juan Carlos, venga, así me gusta. Eh, con cada cambio... Los intereses creados, aquellos que tienen mucho que ganar manteniendo las cosas tal cual están, se oponen incluso a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, a, comienzo, a comienzos del siglo XX, los defensores de caballería montada retrasaron el desarrollo del tanque. Tan arraigada estaba esa tradición que cuando Alemania invade Polonia en 1939, la división de los tanques alemanes se enfrentó con soldados polacos que iban montados a caballo. Sigue, sigue. Que hay un poquito más en la próxima, sobre el mismo tema. Era obvio que la caballería montada no tenía la más mínima oportunidad. El desarrollo... Uy, estoy con el móvil y me saltan mensajes, perdón. El desarrollo de los aviones de combate amenazó luego las divisiones de tanques. Posteriormente, los pilotos y diseñadores de aviones lucharon para detener el avance en el desarrollo de misiles guiados. A su vez, los hombres de los misiles guiados lucharon para detener el avance en el desarrollo de las armas láser y así sucesivamente. Sí, o sea que se luchan contra el progreso. Y esto ha sido, mira, el, el teléfono que era el aparato del diablo, el coche que iban a 30 por hora y era una locura de velocidad. Y ahora vamos a, bueno, no sé en vuestros países, pero aquí podemos ir entre 80 y 120 kilómetros por hora en la autopista. Y es, es normal. Hay gente que hace más, pero menos, por, los, por, lo, por suerte. Pero al principio la gente muchas veces lucha contra estas cosas. Y también tenemos todas estas más modernas, las avances como el 5G, uh, con, como las vacunas, um, todas estas cosas que la gente al no entenderlos bien, tienen miedo de ello. Tienen miedo de ello. A ver, Pablo, ¿qué vas a decir? ¿Que este dedito para arriba? Justo, es, es muy difícil. Eh, o sea, yo, yo cuando intento hablar al respecto de estas temáticas es muy difícil encontrarte... Primero, muchos te encuentras, por ejemplo, antivacunas o terraplanistas, ¿no? Oh. Puf, <risa> habla, Háblales de otro sistema posible. Eh, resulta muy difícil. O incluso cuando les hablas de un sistema no, no monetizado, de repente es como comunista. ¿Sabes? Sí. Es, eh, la, la, la labor de pedagogía es increíblemente... Es, o sea, yo no soy profesor, entonces, yo algunas veces he dado clases, pero me, me resulta a, a agotador intentar expresar una idea sin encontrar a alguien que lucha por no moverse del sitio. Sí. Es muy difícil, me resulta dificilísimo, de verdad. Por si tenéis consejos, que sé que a veces hay un profesor por aquí o hay un par de profesores por aquí, eh, es muy difícil que la gente se mueva. De hecho, incluso el desarrollo de las armas que aquí estamos leyendo es básicamente la misma arma. El arco y la flecha. Lo que pasa es que llega más lejos, produce estallidos, pero es el mismo arma. No sé si me explico. La... Es... No, es... es horrible. Es una máquina de matar, son, son más y más, más y más, eh, ¿cómo es la palabra? Avanzados. Uh, avanzados, gracias, sí. Más y más avanzados. Qué locura, que estamos capaces de, de avanzar en, en formas de matar y no en formas de salvar vidas. Um, por cierto, aparentemente lo de los eh, soldados polacos con los caballos no era tan como lo cuenta aquí pero no quita el hecho de que estaban todavía en, en caballos. A veces, uh, ah, no, a ver, ¿quién va con la siguiente párrafo? Si se está preguntando, ¿qué no ha leído todavía? J.J., ¿has leído esta semana? Esta semana uh, todavía. Uh, venga. Si se está preguntando, ¿cómo es posible que a, aún hoy nos veamos enfrentados a muchos de los mismos problemas que tuvieron nuestros ancestros? En circunstancias que nuestra capacidad tecnológica actual supera enormemente la que ellos tuvieron. Debemos considerar primero el hecho de que hemos estado en la Tierra tan poco tiempo que perfectamente podríamos ser considerados recién nacidos. Si usáramos un reloj de 24 horas para representar el tiempo desde que la vida comenzó en la Tierra, entonces los seres humanos han existido apenas a partir del último minuto, de la última hora del día. Además, solo durante los últimos segundos del último minuto del día, los seres humanos han comenzado a utilizar métodos científicos para descubrir las formas más efectivas de hacer las cosas. Estamos recién comenzando a dar nuestros primeros pasos. Desde el comienzo del siglo XX se ha logrado más conocimiento que en todos los billones de años anteriores. El cambio está a la vuelta de la esquina. Esto es increíble. Tendamos... No, no debo generalizar. Yo antes pensaba en desde el año cero y ahora estamos en el 2020, vale, 2020 años. Y algunos siglos antes o algunos miles de años antes había gente en la Tierra también, ¿no? Y antes los dinosaurios. Pero al seguir aquel programa de arqueología que os he comentado que era alguna vez, me he dado cuenta de que vivíamos en la tierra hace 50.000 años. Ya había gente aquí trabajando con piedras y cosas muy rústicas, muy básicas, muy sencillas. Pero había gente. Y la forma de su cuerpo era diferente a ahora. Hemos cambiado nuestra... La forma física y todo esto ha cambiado mucho. Entonces, es un... Pensar que en, en este tiempo, está, en cuanto es la edad de la Tierra, hemos estado solamente un minuto en, la, en, en lo que es una hora. Es alucinante. Y las cagadas que hemos logrado. ¿eh? ¿Cómo, hemos, de, ¿Cómo nos hemos arreglado para estropear las cosas en tan poquito tiempo? ¿Realmente estamos en pañales y nos sale la caca por los bordes? ¿Eh? Es que no se puede negar. Daniel Corazón, ¿querías decir algo? Daniel Jiménez, ¿querías decir algo? Eh, sí, que el cambio ha sido como exponencial, como dicen ahí en el siglo XX, como que hubo una curva y ahorita es una cosa que podemos hacer más con menos y más con menos, cada vez más y cada vez más, más chiquitos los circuitos, todo es una cosa increíble lo que viene. Sí, lo que eran los primeros ordenadores que llenaban habitaciones y eran ah, enormes, a lo que llevamos en el, en el celular. Toda aquella información es, es increíble lo que, lo que hemos logrado de bien. Y lo que podíamos, lo que podíamos, si se enfocara de otra manera la tecnología. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este, este párrafo? Mm, con respecto a... A, pues a lo que dices, y, y un poquito ligándolo con el párrafo. Mm, se me hace que muchas veces cuando se comenta esto, he recibido como, bueno, pues esto de pronto es posible, pero de aquí a 100 años o algo así. Y yo soy de los que pienso que lo vamos a vivir eh, nosotros. Y pensaba porque, digamos, o sea, pero ¿qué sustenta mi creencia? Y es en parte el hecho de que en estos momentos, a diferencia de, de en el pasado, eh, nosotros, o sea, las, las, las fuerzas que llevan al cambio se están uniendo, digamos, como en un mismo punto. Entonces, por ejemplo, está lo del cambio climático, que algunos dicen que podría generar muchas otras eh, pandemias, y la, y la sociedad está como, no nos gustó para nada, en muchos aspectos, en otros pues son... Son buenos, pero no nos gustó, eh, digamos, el hecho de estar encerrados, hay gente que pues está muy mal, eh, está lo de la automatización del empleo que va a llegar pronto, entonces hay, hay muchísimos factores que, que aceleran el cambio, quién sabe, o sea, uno no puede decir la ciencia cierta como lo que va a seguir es el proyecto Venus, pero pero digamos que… Que el cambio va a ser gigante a donde sea que vamos a, a ir el cambio yo creo que va a ser gigante y muy pronto y, y pues me gusta creer, aunque pues tengo mi escepticismo también, me gusta creer que digamos eh, debido a que estamos en, como en crisis tan grandes como que la humanidad puede eh, por lo menos gran parte o una buena parte eh, digamos entre comillas concientizarse para llegar a un digamos a una, op una opción más científica, de pronto sin necesariamente saberlo, pero, pero algo que, que sea en beneficio más de las personas. Entonces uno escucha a Greta Thunberg hablando de necesitamos cambios estructurales, o sea, gente que, que tiene una voz, digamos, grande en el sentido de que mucha gente la escucha. Entonces parece que hay, hay buenas, buenos signos también. Sí. Si los podíamos reunir para que se sí, juntaran las piezas en vez de enfocarse en solo un tema, sería bueno. Pero sí, es, estamos viendo gente con voz uh, que están llamando la atención y, y cambios habrá. Cambios habrá, esto es inevitable. ¿Seguimos con el último párrafo? ¿Sí? Venga, yo, lo leo yo. Ya que os he puesto a todos a leer, hoy termino yo. <ríe> si a veces la vida le parece apabullante, si se siente empujado en muchas direcciones, si encuentra que sin importar lo que haga, aún seguirá teniendo problemas, si encuentra que nuestra economía política y formas sociales de hacer las cosas a veces crean más dificultades de las que logren resolver, entonces piense que simplemente le ha tocado vivir la presente fase transitoria de nuestra sociedad y usted no hace más que cumplir con su rol en ella. O sea, que esto es de cierta forma reconfortante, es muy realista. Nos ha tocado lo que nos ha tocado vivir en, este, en, esta, en esta época, ¿no? Tiempos interesantes, dicen, que nos ha tocado. Hay una canción, ¿no? qué tiempos interesantes nos ha tocado vivir, algo así. Y es cierto, pero cada uno de nosotros puede podemos poner nuestro grano de arena hacia un cambio importante. Podemos cambiar nuestro rol. ¿Qué dices, perdón? Podemos cambiar nuestro rol. Sí, sí, sí, sí, plantear soluciones y enfocarnos. no Es muy fácil, y yo soy la primera que cae en, en esta trampa, es muy fácil de engancharte con el problema del momento. Como ahora, por ejemplo, lo único que lees en Facebook es el problema de Estados Unidos. Ya el COVID está siendo empujado fuera, pero hace un mes lo único que le leías era COVID. Entonces, te llena la cabeza de esto y no ves nada más, nada más. Y es difícil a veces recordar que hay soluciones, que The Business Project propone soluciones. Entonces, hay que buscar un vídeo que, puede, que puedes postear en tu Facebook, que habla de un tema... Eh, eh, que es relevante al momento no? Um, una de las eh, preguntas más frecuentes, una imagen de estos que tenemos traducidos y tal para ayudar sembrando estas semillas entre la gente en nuestras propias redes sociales tenemos para Instagram, para Twitter Facebook, no sé qué más, bueno, vídeos hay de todo así que no nos olvidamos de ofrecer soluciones en estos momentos y y recordar el por qué están pasando las cosas, cuál es la, la raíz del problema, ¿no? la causa del problema. Ha aparecido hoy en, en, en Facebook un vídeo de un, un, un policía de estos súper protegidos, parece un, un superhéroe, un casco cajonero, en toda la armadura y aparentemente mide siete pies que son tres no sé casi tres metros es enorme el tío y le graban y está hablando de él cree en el efecto del entorno sobre el comportamiento humano que la gente están respondiendo así porque han sido empujados a ellos y que él cree en The Village Project sí sí sí sí luego os paso el video increíble el tío, es enorme el tío y, y por una vez en youtube los comentarios por debajo no son insultos ni agresivos está todo el mundo enamorado del tío Sí, yo vi el vídeo y el tipo es una inmensidad mide casi dos metros y un poquito más pero parece sí. un robocop sí, en Entonces, si no sí. se le ve el rostro le preguntaron Ajá. el nombre y el tipo dice tengo varios nombres y uno de ellos es Special Ops, o sea, Operaciones Especiales. Sí, sí pero el tipo oh, hizo una di disertación muy sencilla y concreta del Proyecto Venus y el por qué lo sigue. Claro, él estaba, no sé si ustedes recordarán que ese video tiene una parte anterior que yo sí la vi. Es, de, es, también está en YouTube y tiene que ver que había una protesta pacífica, creo que eso fue en Washington, y resulta que había uno de estos infiltrados que estaba rompiendo la acera con un martillo. Los chicos se dieron cuenta de que este estaba infiltrado para, digamos, generar violencia en la protesta. Y entre varios lo agarraron y lo entregaron a la policía. Y uno de ellos que estaba agarrándolo era el tipo este de casi dos metros de alto. Entonces, después, cuando viene esa segunda parte, que es lo que vimos y lo que se está promocionando ahorita. Ah, Pero, Sí, sí. Okay. Si ustedes tienen, claro, tienen que ver el primero, la primera parte, que es eso, pues, porque él se nota que está en una manifestación pacífica. Ahora, pero está, como se dice, súper, súper camuflajeado y trajeado, pues. Sí, sí. Si no ha querido dar su nombre de verdad, lo cual entiendo perfectamente, pero sus compañeros deben saber quién es, porque no debe haber muchos tan altos, porque le saca una cabeza y un casco a todo lo demás. Es enorme, tío. Bueno, sí, lo, lo pasaré después cuando, cuando hemos terminado todo, pasaré los enlaces, eh, tengo que buscar el, el vídeo de la silla que se autorrepara y el vídeo del poli bueno, <ríe> lo pasaré todos en el, junto con el YouTube de la, de la grabación esta. Bueno, hemos acabado el capítulo de hoy, la semana que viene tocaremos el 3. Pero como no llevamos ni una hora todavía, si alguien quiere quedarse y chafardear un ratito más, un poquito más, estoy dispuesto a ello. Si alguien tiene una pregunta, sobre todo entre los amigos más nuevos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieren comentar? Pues yo tengo, si me disculpas, una, una, una pregunta, muchas preguntas en realidad. Yo conocí el proyecto Vinos hace apenas unos cinco años. Eh, mediante la película de Seth Heggs, eh, de Cold War y la de Cavendam. Eh, y créeme que cambió completamente la visión de muchas cosas que yo tenía en Recuerdo muy bien que cuando yo era muy joven, antes de, o en la preadolescencia, eh, yo era un capitalista, amante de la vida de, de, y el desarrollo de la sociedad en Estados Unidos, Tenía el ferviente deseo de que, de que mi país, Ecuador, fuese un estado más de los Estados Unidos. Y me tragué el cuento de Rambo y de Rocky. Y, y a medida que, que te vas enterando de las cosas, a medida que vas viviendo las realidades, eh, encuentras algo como el proyecto Venus y te abre los ojos a un mundo completamente diferente, unas posibilidades infinitas para todo el mundo, ¿no? Qué difícil que se me ha hecho, y lo comentaba hace un rato cuando estuve haciendo la lectura, poder compartir con, con la gente esto es, es... me sorprende lo difícil que se le hace a la gente concebir que puedan tener una sociedad en la que tú no tengas que comprar o vender para sobrevivir. Y, y el paradigma de, de que ya no haya políticos, aunque es el ferviente deseo de la mayoría, de las personas, de los ciudadanos, al menos aquí en mi país, me imagino que en todo el mundo, es, es, es tan complicado hacerles entender que sí hay una opción, de hacerles entender que, que, que la respuesta está en nosotros mismos como sociedad. Y en las metas que cada uno pueda tener indistintamente de, de, de la profesión que tenga o del estatus económico del que sea, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé cuánto tiempo llevan ustedes, estuve en especial, sobre, tratando sobre el proyecto Venus, compartiendo con la gente, desde cuándo lo conoces, cómo lo conociste, eh, cómo, cómo has llegado a, a, a este... A este nivel de poder compartir y, a, y, y agregar más gente a un grupo que, aunque es pequeño, yo creo que está formado por gente que está convencida de lo que habla. Bueno, si quieres yo intento responder a esto. Porque yo soy, sí, la, sí, cul por supuesto. Yo soy la culpable de, de crear el grupo. Que, por cierto, ahora somos 33 en el grupo de chat. Lo que no, no todo el mundo asiste cada semana, ni... Y algunos no se han asistido nunca todavía, pero llevan un ratito ahí adentro. Pero vamos, eh, yo también supe de The Venus Project por Zeitgeist Addendum, y, uh, pero en el año que salió, o sea que llevo 12 años ahora de, de voluntaria. Estuve dos años por Zeitgeist y luego eh, decidí quedarme estrictamente, ex exclusivamente con The Venus Project. ¿no? Y es un proceso... Tú ya vienes, cada uno viene con el bagaje de información, de experiencia de la vida y todo esto. Y luego se encuentra con toda esta información nueva que a veces encaja o lo acepta mejor, lo acepta más fácilmente. Y otras que le chocan, ¡hostia! Nunca he pensado así de esa manera, pero tiene razón. Cosas pues así, ¿no? Entonces, y también nuestro entorno, cada uno es diferente, nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y tal... Entonces, no creo que hay una regla estricta de cómo, o una regla, no, una regla uh, general para, para acercarte a todo el mundo. Salvo lo que comenté antes, el de plantar semillas, ¿no? Que, porque si tú empiezas a hablar con una persona de algo que no, no les afecta en su vida, no van a tener el mismo interés que si es algo que ya ha experimentado, ha sufrido o... O, o está experimentando porque se puede relacionar mucho mejor con ello entonces esto es un truco bueno hablar de algo que relaciona con ellos no si acaban de perder el trabajo o si están hartos de la política puedes utilizar las, estos ejemplos para ayudarles a entender que la política pues los políticos realmente no han estudiado nada ...más que leyes o economía, no saben de cómo eh, aumentar eh, cose la cosecha de comida... ...para que haya comida para los miles, millones de hambrientos en el mundo. No saben cómo hacerlo. Ellos se enfocan en el tema de dinero nada más. Eh, no saben diseñar una ciudad realmente sana. Smart cities, están hablando de las ciudades inteligentes... Pero las ciudades inteligentes, todos se mueven dentro del sistema monetario, con lo cual tienes a gente que puede permitirse el lujo de vivir ahí y gente que no. Entonces, no estamos avanzando en este respeto. Sí, mucha ecología, mucha energía verde y todo lo demás, pero si sigue habiendo gente que no tiene un techo y no pueden dar de comer a sus hijos, estamos todavía sin, Estamos faltando llegar a la civilización todavía, ¿no? No sé si me he ido mucho por las ramas, Daniel. Eh, los demás que están aquí, pues algunos son más nuevos, otros son, han, han estado, han sabido del proyecto hace tiempo, eh, otros, no sé, somos un poco de todo. David está dándome señas. A ver, ¿qué quieres decir, Davidcito? Sí, complementando lo que tú decías, es cierto. Eh, a veces la llegada a todos no puede ser lo mismo, ¿no? Porque... No todos tienen la misma información ni el mismo nivel de entendimiento que tú tengas. Entonces es cierto, más bien los vas a espantar, los vas a asustar. Hay que hacer cuestiones muy pequeñas y buscarle el símil de lo que está sucediendo contra lo que propone Proyecto Venus, pero de manera muy, muy suave, muy tenue. Evidentemente con argumentos y cuestiones comprobables, no vas a hacer, tampoco vas a inventar o decir medias verdades o medias mentiras, no. O sea, con cosas argumentales, pero muy, muy suaves. Pues, evidentemente, si la persona se muestra interesada, es ahí donde tú vas. Y uno va poco a poco, porque no todo el mundo, primero tiene el mismo interés, y es como dice Su, muy cierto, no han pasado por lo mismo que ha pasado uno o están en una mejor posición económica, ¿verdad? O me explico, entonces ven las cosas de otra manera. Pero para los que están en una búsqueda o tienen búsqueda de algo diferente o están indicamos en, en una X problema, mira, hay, hay alternativas, hay posibilidades ahí. Lo que propone The Venus Project es algo muy concreto, que es, que es escalable, es por etapas. Y es algo, como se dice, eh, lento, pero, lento, pero seguro, por decir algo. Sí. Y hay gente también, Jack, avisa de que hay gente que no la van a, a, a pillar nunca, no la van a entender nunca. Y estos son, él los llama los, de los, los casos de 20 años. O sea que con 20 años a lo mejor les empiezas a, a hacer entender. Estos, mmm, salvo que quieres frustrarte y perder el tiempo, realmente a veces no vale la pena. Buscar a la gente, como dijo David, que ya están buscando algo un cambio de algún tipo. Mateo, te vi levantar la mano. Eh, sí, de hecho yo me, me acordé de ese mismo, ese mismo ejemplo que decía, como hay gente que es, con la que te vas a demorar cinco años, veinte años, si es así, eh, continúa el camino, porque pues... No se necesita que toda la gente eh, lo entienda. Y él, y él, digamos, argumenta un poco con, diciendo, eh, digamos, cuánta gente sostiene la, la civilización actual. Entonces, él habla, digamos, son, son cientos, no millones. Son, por ejemplo, un Louis Pasteur, un, un Edison, etc. Entonces... Eso eso por un lado, eh, a mí me parece interesante que Jack eh, recomendaba mucho y yo me fui, digamos, una vez como que entendí lo del proyecto Venus un poco más y esto, yo me fui por el lado de, de, de la ciencia de la conducta, tratando de, de, de, de estudiar como eso, porque me acuerdo que Jack hablaba de leer ciencia de conducta humana de Skinner y otros libros de ese tipo, y digamos que hay, hay unas, así como cualquier otra cosa, hay leyes que rigen, eh, digamos, cómo uno aprende y cómo uno acepta cosas y, y, y rechaza otras. Y me parece interesante que los medios de comunicaciones han, han estudiado esas leyes muy bien y por eso en parte también son tan exitosos, porque ellos saben que deben poner a la chica bonita al lado de, del producto que quieren vender, etc. Entonces, eh, dependiendo de la persona a la que uno se dirige, pues los ejemplos, como ya han dicho aquí varias veces, pues tienen que ser diferentes. Ahí Jack decía algo así como, vea, a veces usted encuentra una persona que ha leído 15 libros de conducta, ha leído Pavlov, ha leído Watson, ha leído, bueno, y entonces hacen preguntas de un nivel, pues, ya más complejo entonces entonces pues uno puede responder de esa manera pero hay personas que no han leído nunca hasta, eh, ni siquiera un solo libro de esos entonces uno no puede esperar llegar con ejemplos de qui del quinceavo libro a una persona que apenas está introduciendo entonces me parece que yo creo que una cosa súper importante podría ser estudiar las técnicas que utilizan los medios de comunicación para usarlas pero para digamos eh, en, en pro de uno, digamos, me gusta, obviamente, éticamente, ¿no? Porque una de las técnicas de los medios de comunicación es, es justamente mentir y esto. Sin embargo, eh, Jack también contaba un ejemplo que me pareció bastante ilustrativo sobre un amigo que él tenía cuando él era niño, un, un amigo, no sé si era de Japón o bueno, era, era oriental, entre comillas, eh, y la mamá decía a Jack que no lo podía ni ver porque ella tenía como ese sesgo eh, Hacia él, hacia el, hacia el amigo y, y que en alguna ocasión Jack dijo como si no puedo cambiar a mi mamá, no puedo cambiar al mundo Y entonces pensando cómo hacerlo, él, él le dijo una mentira Entonces le dijo que, que, que, que él, que Jack se estaba ahogando y que el amigo lo rescató y entonces la mamá le dijo ah yo he sido muy le dijo a Jack he sido muy muy malo con él por favor invítalo y se volvieron amigos la mamá y el, y el, y el amigo de Jack y finalmente Jack le dijo que era mentira y pues la mamá ya había entendido ya había pasado por ese proceso de cambio que era el importante entonces entonces, ¿qué? Entonces, pues, logró, logró cambiar un valor tan complicado como es ese. Entonces, digamos que, que eso, como la unión de, de estudiar lo conductual, lo de la ciencia de la conducta con lo Skinner, con esto, lo de los medios de comunicación, la sociología, me parece que para poder, para finalizar, digamos, con esto, eh, por ejemplo, la sociología, yo creo, que lo que da es una capacidad de distinguir entre esos proyectos de 20 años a esos que duran de pronto un mes. Porque un, la sociología en parte lo que hace es como, digamos, eh, eh, con base a ciertas características, agrupar a, a subculturas, digamos, o definir subculturas y con base a eso uno sabe más o menos qué valores tienen y qué tan difícil puede ser. Eso. Yo me había olvidado de, de la historia del niño japonés, es muy bonita, es un truco, no, no quiere decir que Jack estaba de acuerdo con mentiras, pero en este caso funcionó muy bien. <coughs> Yo quería preguntaros a, a vosotros, volviendo al tema del, del capítulo 2 y el tema de los cambios, ¿qué cambios habéis notado en vosotros mismos desde que os habéis oído hablar o habéis visto vídeos de Jack y, ¿Habéis notado alguna cosa? Creo que los pregunté la semana pasada, pero para los nuevos, a lo mejor alguien quiere... Pili, ¿tú vas a decir algo? Pues no lo sé, estoy pensando la pregunta que ha hecho. Ah, es que te vi el, el circulito alrededor de tu logo, tu icono, se encendió como que ibas a decir algo, entonces pensé que querías decir algo. Abre la... su fuerte. Ah, Ok. A ver, ¿quién quería decir bueno, ah, Daniel Jiménez. Sí, decir, yo, en lo personal, que más o menos vengo, vengo adentrándome este, en esta, esta nueva forma de pensar. Eh, mucho más respeto por la naturaleza, mucho más respeto por lo que, lo que se consume, lo que se desperdicia, lo que se recicla. Mucho más respeto por, por, por las personas que hacen un trabajo que tal vez yo no estaría dispuesto a hacer. Y mucho más consciente de que, de que todos somos iguales, ¿no? Mucho más consciente que antes. Mucho más consciente, realmente. Eh, y, y la desesperanza, porque si bien es cierto a Jack esto le ha tomado difundirlo décadas, desarrollarlo otras más, eh, pienso constantemente que el tiempo se nos agota, así como los recursos así como el planeta, y que no nos queda mucho tiempo para realmente difundirlo, hacerlo entender, llegar a un punto en que la sociedad realmente acepte eh, un proyecto como este, una economía basada en recursos. Eh, alguna vez le pregunté a alguien eh, que también conocía sobre el proyecto, me decía, bueno, pero ¿por qué el razón no lo hacemos desde el punto de vista de la política? ¿Por qué no convertimos esto en un movimiento político? Porque desafortunadamente, aunque no es parte del proyecto, no es parte de la visión del proyecto Venus, de la política, como ciudadanos, sin poder, sin poder de difusión, sin poder de decisión, sin poder de ejecución, nos va a tomar muchas decenas más de años, como simples ciudadanos. Cada uno es de su trinchera. No sé qué les parezca la la idea. Bueno, hay mucha gente que sugiere que, que forman un partido político, pero lo que requeriría formar un partido, primero, el dinero que haría falta para, para financiar una campaña digna de estar enfrente ah. de los que hay ahora mismo, este dinero se podía Poner para financiar una ciudad de ejemplo. Mira, hay gente como Bernie Sanders en Estados Unidos, que es el más, de los más cuerdos que hay ahora mismo, y le han hecho una campaña de suciedad, de, de, de decir mentiras contra él y de cosas. Y, y cada vez que hay un partido que realmente muestra un poco de interés para la población, eh, aparece esto. Es la, es la moda ahora, el tirar basura encima y acusarle de cosas, muchas veces falsamente pero estos falsos recuerdos se quedan en la mente de la gente y no ven el denegar después, ah no, no era cierto esto no sale, se quedan con, con la mentira y aunque una persona interesado en el proyecto entrara en el parlamento o en el gobierno, va a ser uno o dos, contra los lobbies, contra los eh, los autoproclamados guardianes del, del, del status quo, entonces yo creo que el, el tiempo y el esfuerzo y, y sobre todo el dinero sería mejor enfocado en, en lo que están pensando la, el proyecto de construir una ciudad, de hacer, si es posible, una película o una uh, multimedia, una, una serie de televisión o algo ...para llegar a la gente de esta forma, porque la televisión tiene mucha influencia... ...y todos lo sabemos, el cine también... ...y si tenemos una ciudad donde la gente puede venir a visitar... ...esto también sería muy muy eh, influencial. Mateo, ¿levantaste la mano? Sí, una, una cosa. Eh, digamos, aquí en mi país, hace poco sacaron una serie que se llama Matarife... ...y es sobre un gobernante aquí que pues todos los hechos indican que ha sido extremadamente corrupto y, digamos, que responsable de, de muchos homicidios y todo esto. Eh, y la serie, digamos, fue respaldada por organizaciones de otros lados, de Estados Unidos, de Australia. Eh, y, bueno, aunque, digamos, uno puede decir como que se está solo tocando una parte pequeña porque solo se centra, o en general se centra solo en Colombia y, y digamos que hay como muchas cosas que desde el punto de vista del Proyecto Venus yo creo que uno diría como que es insuficiente el punto, pero el hecho es que genera un, un digamos una voz contraria al poder político casi hegemónico que hay aquí en Colombia, ¿sí? muy grande. Eh, entonces, Digamos a, a la pregunta que planteaba, ¿cómo se llama? David, uh -huh. ¿Cómo se llama, David. Eh, yo diría que, o sea, a mí me parece, por lo que ha dicho Jack y por otras cosas que he visto, que la política de pronto no es tanto el camino porque está tan influenciado por él, por los negocios y por todo esto que es muy complicado, y también lo que decías tú, su... Eh, pues es, eh, digamos, es solo uno o dos frente a, a, a un, algo mayor, pero, pero cabe la pena preguntarse también que, digamos, lo que necesitamos es que sea masivo. Entonces, ¿qué, qué de las diferentes opciones que hay de crowdfunding, eh, de, bueno, lo que haya, cuál de pronto es la que más probabilidad podría tener? Entonces, bueno, el Proyecto Venus nos tiene la visión de, de hacer una serie eh, o película, etcétera. Entonces, como plantear la pregunta, como que, que ha sido exitoso, que haya sido hecho de pronto por no gente que tenga mucho poder, sino con, con pocos recursos. No te he entendido bien la, la, la última parte. O sea que, digamos, simplemente plantearla, la dejo plantear la pregunta de, de Necesitamos, al, al saber que necesitamos, que sea masivo, eh, qué medios, aparte del político, si es que este no es un buen camino, eh, vale. qué medios tenemos bueno, al alcance. Ahora están en un proyecto muy, muy laborioso, pero muy importante, que es transcribir en inglés todas las, las charlas que daba Jack ...en los años 70 y 80 en su casa en Miami. Lo están transcribiendo en el inglés porque Jack no escribía. Jack hablaba y hacía, pero no escribía. Entonces, um, una vez que tienen este material en formato... ...que se puede leer, además de escuchar, se, se puede leer. Esto se puede presentar a la academia. a gente importante dentro de la academia que pueden ser influencial... ...que pueden empezar a tocar puertas... Y interesarse a fondo en el, en el proyecto Venus um, Esto es una cosa muy importante. Desde hace años están archivando los trabajos. Primero ha habido que eh, remasterizar las conferencias porque fueron grabadas en las antiguas cassettes hace 50 años. Entonces, claro, la calidad del audio no es buena. Y he um, hecho este proceso que hay más de 800 horas de estos vídeos, ¿eh? no estamos hablando de unos cuantos, estamos hablando de 800 y pico de horas de, de conferencias que dio en su casa, de una hora más o menos cada uno. Entonces, todo este trabajo está haciendo. Luego también están eh, buscando para hacer eh, como si fueran trabajos de investigación que respaldan las teorías, digamos, de Jack, o sea, las hipótesis de Jack, cuando habla del comportamiento humano, cuando habla de todos estos valores que, que comenta y que habla en los vídeos y todo esto, buscar gente que son, um, ay, en inglés es internos, no sé cómo se dice en, en español, pero estudiantes de estos o, o cosas, no cualquier persona, gente que están acostumbrados a hacer investigación, no research. Y, entonces, tener también un, un cuerpo de trabajo que respalda lo que decía Jack. Entonces, con esto ya tenemos más herramientas para, para mover adelante y hablar con gente que realmente pueden ser importantes. Porque, por ejemplo, si queríamos ir a alguien como Neil deGrasse Tyson, Neil deGrasse Tyson, en la posición que está, puede sentirse que no puede hablar a favor de esto, porque todavía no está aprobado. Uh, y dirá algo, de hecho creo que ha dicho algo como que, construílo y pruébalo. O sea, pero no va a respaldarlo porque su posición podría haber, haberse arriesgado, ¿no? Pero si vamos con, con material, investigación y con las eh, transcripciones y todo hecho, esto ya es material de peso, es una arma de peso, digamos. Y en esto están ahora, entre otras cosas. Pero estas es, son dos cosas muy importantes que no haciendo ahora. Y que es trabajo muy laborioso, porque el escuchar las, y confirmar de lo que está escrito, es lo que fue dicho, y corregir algunas cosas, porque ya tenía unos, una forma de hablar muy peculiar... A veces se cambiaba de, de tiempo en, en el verbo y, y, y cuando estás traduciendo se, se hace un poco, wow, ¿qué decir? ¿Qué digo? Entonces, poniéndolo todo correctamente, eh, gramaticalmente, es un trabajo muy laborioso. Y hay poca gente que están dispuestos a, a meterse. Sí, hay gente que piensa que el activismo es salir a la calle como ahora la gente está haciendo. Y no es necesariamente esto. Hay un montón de trabajo detrás del escenario. Yo lo comparo muchas veces a, un, a una obra de teatro. Cuando, vas a, cuando el público va a ver una obra de teatro, lo único que ven son los actores y el escenario con el decorado y todo esto. Pero detrás, para preparar todo aquello, ha habido horas y horas y meses y semanas de trabajo. Gente que trabajan con las luces, con el sonido, con los artefactos que usan en el, ¿no? un, un jarrón o el sofá, o todo lo que está en el escenario. ¿no? Ha habido que hacer ensayos, el director, eh, la, los publicistas, la gente que hace en el vestuario, la gente que hace en el maquillaje. Hay un montón de gente detrás del escenario que, la, que el público no ve, pero sin ellos la obra no saldría adelante. Y lo que nosotros necesitamos son la gente de atrás del escenario porque sin ellos los actores no tendrán con qué trabajar. Entonces tenemos el equipo de eh, diseño gráfico que nos pre prepara las eh, imágenes que compartimos en, en Facebook, tenemos al, al equipo de vídeos que prepara los vídeos eh, nuevos que salen cada, cada tanto, que salen estos vídeos muy bonitos. Y esto es para nosotros material que los activistas, los soportes, podemos compartir sin ellos no tenemos con qué convencer. Bueno, convencer no me gusta la palabra. No podemos informar a la gente sin estas cosas. Pero luego tenemos marketing, tenemos financiación, todos estos equipos que la gente ni imaginan que, que hace falta rellenar lo, los huecos. Y además trabajando solo con voluntarios, porque nadie cobra. Y entonces, voluntarios que están por todo el mundo, con diferentes horarios. Entonces, para hacer una reunión como hoy, esto es un lujo tener a tantas personas aquí en una reunión, considerando que estamos en tantos países distintos, es un lujo esto. Eh, tener eh, eh, las, las, los compromisos de la vida real que nos impide eh, hacer todo lo que queremos, porque tenemos niños o porque tenemos trabajo o porque lo que sea. O sea, que estamos trabajando con una situación muy complicada ahora mismo. Pero, seguimos. Yo digo en inglés que necesitamos stickability. Que quiere decir pegajosidad, que no nos despegamos cuando las cosas van difíciles, que nos quedamos pegados al, al tema, que no nos rendimos. Daniel Jiménez, creo que hace un ratito, hace como 15 minutos querías decir algo y yo no me he callado la boca desde entonces. No, muy, buena, muy buena información de parte de todos. Eh, quería aportar más o menos lo que decía Mateo, ¿no? como que si no es la política que se, eh, vino, se involucre... Entonces, ¿en ¿qué otros métodos? No? Y, y yo lo que he visto es que propuestas como Side Guys, todas las tres, las tres películas, eso ha tenido una repercusión hasta ahora, porque si no hubiera sido por eso, mucha gente no hubiera conocido Venus uh, y, y, y no hubiera llegado hacia mí. Y así, pues como que es esa, esa, la acción que tomó Peter Joseph en, en aquel momento. En, para hacer la iniciativa que tomó para hacer eso tiene la repercusiones. creo que vimos tiene su montón de documentales que también los he visto y, y, y esta parte audiovisual es, es bien importante y creo que tiene el impacto para llegar a, a mucha gente ¿no? en cambio de, la, de de meterte en política que es como una acción para mí es como muy muy restringida pues está está muy limitada Versus las ambiciones que, que, que, que quiere proponer el Vinus, que es en un cambio de sistema de valor, es un cambio muy interno de nosotros y, y, y modelo social, ¿no? es un cambio mucho más grande. Eh, entonces, creo que la, todo lo que es documentales, videos, es súper buenísimo para, para spread, para que se riegue la información. Eh, y, y bueno, yo. Dos cositas más. Lo que estaba hablando el, el, el señor de Ecuador. Eh, disculpa que no me hace el nombre Daniel, Ajá, Daniel, Daniel. Daniel. Ah, Daniel. tenemos a dos sí. eh, que lo te de, que te ha, eh, que has ganado ¿no? al, al conocer de Venus y todo esto y bueno yo quisiera compartir que, que yo lo que a, lo que aplico mucho actualmente es como ese, ese método socrático de hacerle preguntas a la gente en vez de decirle que esto es así porque ya es como, es como un choque de una vez, como pa, es como para pelear. Pues. Entonces yo, yo siempre comienzo mis argumentos con preguntas, pues, preguntándolos para que esa misma persona se vaya contestando él mismo y viendo dónde él se, dónde él se posiciona ¿no? dentro de alguna problemática. Y me gusta siempre usar ese método, siempre muchas preguntas, preguntas, para que la gente no se sienta atacada ¿no? cuando tú le estás proponiendo algo sumamente nuevo para él. ¿no? Y, como, y no culpar al individuo, nunca culpar a la persona. Claro. Eh, eh, como que por, eh, Todos somos ignorantes en algún en algún tema, en algún sentido, y creo que no, no vale nada como fajarse con la gente así. Eh, y, y tres, yo sí tengo una pregunta que, que es hacia usted, Sue, que, que, yo, que bueno yo con nadie de la comunidad nunca había podido hablar. Este es mi segundo video. Eh, mi segunda interacción y, y, y yo sí tenía mucha esa duda porque yo sigo mucho a Neil de deGrasse, yo sigo mucho a mucha gente que, que, que no compagino totalmente con todo, pero soy amante de lo que ellos hablan de astrofísica, me encanta todo, me llama muchísimo la atención y siempre me he preguntado qué piensan ellos acerca de el Venus? porque para mí es una cuestión que, que todo tiene que estar como ligado, ¿no? como que tiene que haber personalidades grandes que sepan de esto, como que cómo, cómo es posible que yo, una personita en Panamá, sepa de esto y una personalidad como él no se le ha acercado a gente hablándole de esto, para mí eso no es posible. Entonces, eh, le pregunto a usted, ¿no? Como que qué está pasando por la cabeza de esas personas, qué, qué han opinado. Como... Esa es mi pregunta. Vale, dos, dos cosas entonces. Ok, primero lo de hacer preguntas es muy buena idea. De hecho, Jack recomienda que cuando primero conoces a una persona que le haces preguntas para saber de qué ángulo viene esta persona, por dónde viene, qué es su, su historial y así puedes saber un poquito si te vale la pena seguir hablando o no, porque de repente te va a parecer, te va a ser un súper racista y bueno, entonces no tocas el tema de, de, de gente de color o de judíos o lo que sea, porque sabes que se va a tener la mente empujada en esta entonces muy buena la idea de hacer preguntas y luego en cuanto a las celebridades um, Jack uh, perdón um, con Neil deGrasse Tyson han hablado de, con Neil deGrasse Tyson alguien le preguntó en una de estas um, es como un espectáculo que da en, en la en el centro este el centro de donde en el planetario. el planetario, gracias. No me venía a la mente. Um, sí, sabía algo del proyecto Venus. Y dijo algo como que, que, que, algo como que construyen la ciudad y veremos cómo funciona, o algo así. No lo, no lo criticó ni lo apoyó, simplemente dijo así. Uh, creo que Naum Chomsky ha dicho algo parecido. Um, luego también... Hemos hecho llegar libros a Bernie Sanders, a Alexandre, Alexandra Ocasio-Ortiz, Ortiz. Um, aquí en España hemos llegado a, a darle en mano a José Mújica una copia del libro de Jack, y también a un periodista muy conocido aquí, que se llama Jordi Evole. Pero esta gente es muy difícil llegar a ellos, porque no tiene su email en Facebook. Y si vas a su Facebook vas a encontrar que tiene tantos seguidores o que no hay forma de mandar un mensaje a ver, ¿por qué me um, que no hay forma de, de mandarles un mensaje que tienen ya miles de, de comentarios debajo de los posts o los vídeos y tal que tu mensaje no va a ser visto nunca es súper complicado llegar a esta gente. Incluso a gente que son activos como Susan Sarandon o, o ¿cómo se llama? Woody hallerson o otros famosos que hablan de ecología o de derechos humanos y todo esto. Llegar a esta gente es sumamente difícil. Si llegas a la gente, porque claro, es un proceso de llegar a través de varias puertas para llegar a estas personas. ¿no? Si llegas a la gente y luego la gente es el que dirá, Nada, esto sí o esto no, ¿sabes? Entonces, es súper complicado. Y claro, esta gente, lo, lo más probable es que no pasan el día mirando Facebook. <ríe> Para que de repente les aparece un vídeo de, de Jack hablando de algo. David, ¿querías decir algo? Sí. Yo lo que creo también es que... Digamos, a veces está la cuestión del momento y la oportunidad, ¿no? Entonces, yo digo que con, digamos, eh, una sola, o una de estas dos celebridades que en algún momento se le hace la información, y si ellos estuviesen interesados, ellos pudieran llegar a los demás. ¿Me explico? Sí. O sea, porque también hay muchos, ¿no? Está Bill Nye, que es un científico, está David Suzuki, si sí lo han oído hablar, eh, por supuesto, Grace Tyson, y hay muchos otros, ¿no? También digo que es como decir trabajo de hormiguitas, ¿ok? Se está haciendo el trabajo de hormiguitas poco a poco y es cierto, yo, o sea, de una u otra manera ellos lo habrán oído, pero lo han dejado pasar, pero mira, va a llegar un momento en que sí, porque yo en algún momento mucho más joven, yo eh, recuerdo que leí algo de la ciudad de submarinas y todo eso, y estoy seguro que fue algo que dijo Jack, pero eso fue hace como 30 años atrás y de hecho hice una exposición sobre eso pero después quedó así explico? entonces por eso digo que esa gente sí habrá oído algo pero solamente eso, algo no le ha despertado más allá pero evidentemente inclusive más allá de Estados Unidos ahora, como dice suben en España por, por decir algo aquí en Venezuela o allá en Colombia, Ecuador eso, eso va a seguir haciendo ruido porque es por la propuesta. Se está proponiendo algo muy diferente a lo que ya está. Entonces algo muy innovador. Evidentemente hay que masticarlo poco a poco porque la gente se va a espantar, por decirlo así. Pero un trabajo de hormiguita y un día a la vez se puede ir haciendo mucho. También hay otra cosa importante que, por ejemplo, hace unos años, tres o cuatro años, un cómico... Uh, fam uh, famoso en, en Inglaterra Russell uh, Russell, ¿cómo Br se llama? Brand. Russell, Russell Brand, exacto habló de The Venus Project y dijo ah, sí, suena interesante, habrá que mirarlo más a fondo pero si ellos empiezan a hablar de The Venus Project sin saber lo suficiente puede quedar información incorrecta entonces esta gente también tendría que pasar por un proceso de, de aprendizaje, de estudiarlo y de entenderlo y a ver si tienen tiempo y ganas o sea que es a mí, el otro día yo vi un no sé si conocéis a Trevor Noah que es un comediante sudafricano que ahora está, uh, es el presentador de un famosísimo programa en Estados Unidos que hacen entrevistas y habla de las noticias y muy variado, The Daily Show el, di el show diario bueno, este chico es Espectacular, a mí me encanta el chico. Y el otro día hizo unos comentarios, un vídeo sobre el tema de, de los, eh, los eh, disturbios en Estados Unidos, que se vio que él entiende el tema del, el, del efecto del entorno sobre el comportamiento. Y dije, a este chico, yo no sé cómo, pero habría que hacerle llegar alguna información, el, el libro de Jack, por ejemplo, para que lo pudiera leer porque realmente creo que este personaje, con el, la cantidad de gente que tienen siguiéndole, este sí sería para invitarle a ir a Venus, para entrevistar a Roxana y hablar con ella y ver el centro. Y, y, y, porque este creo que sí que podría estar interesado. No sé por qué me dio. Pero fui a su Facebook. Primero, no puedes enviar un mensaje porque no hay manera de mandar un mensaje. No está operativo el tema. Y, y debajo del vídeo este tenía yo no sé si tenía como 13.000 comentarios ya, era impresionante y dije, bueno y ya dije, bueno, bueno, habrá que buscar otra forma, y como no están actuando ahora en vivo, están transmitiendo desde sus casas muchos de estos presentadores pues tampoco es cuestión de, de ir a, a Nueva York a comprar un billete para entrar en el, en el show, para ver el show en vivo, y tener la oportunidad de acercarme y darle un libro en la mano o sea que no sé, pero de todas formas esta gente tan tan famoso, yo creo que es una tarea más bien de de, Jack, de perdón de Roxan o de Nathaniel que vive ahí también. ¿no? Nosotros, yo nos veo a nosotros como las eh, las hormigas soldados que vamos difuminando la palabra entre gente a nuestro alrededor, en nuestra localidad, en nuestro país. Uh, por los medios que tenemos, sin dinero <ríe> y sin mucho tiempo, y hacemos lo que podemos con eso, ¿no? Y, y dejamos las, las cosas grandes para las que tienen, los que tienen más conocimiento y más, más experiencia. esto es mi punto de vista. Pero desde luego, el, el Treganoa me ha quedado como clavado, me encantaría, este chico es, no sé, si habláis inglés, alguno de vosotros, si habláis inglés, búscale, no bueno, pongo el nombre aquí en el, en el chat. Sí, yo lo he escuchado y me parece también interesante. ¿Tú conoces? Eh, ¿Hablas inglés tú, Mateo? Uh, uh, so, so. <risa> Pero sí entiendo. Uh -huh. y, y sí, me parece, me parece bien pilo, tiene, tiene ideas bien, bien bacanas. Eh, yo estaba pensando mientras los escuchaba hablar como, eh, digamos, la idea de que, porque de todas maneras, pues ellos, ellos miran más o menos, supongo yo, qué está, como que, en qué se está insistiendo, así más o menos como los Patreons de, de YouTube y eso, eh, pues también, entonces, no sé qué posibilidad hay de hacer como alguna cosa medio organizada eh, para... Por ejemplo, para que diferentes personas le manden la misma cosa o digan, o, o al menos no necesariamente la misma cosa, como por ejemplo el libro, sino digamos que diferentes personas digan, como, hey, has visto el proyecto Venus, y otra persona diga algo similar o algo así, de modo que, no sé, de pronto resalte un poco más. Porque, digamos, yo me ponía a pensar en Pepe Mujica. Uh -huh. Pepe Mujica es considerado socialista hasta donde yo lo conozco y de izquierda y Colombia pues es pienso yo que digamos pues el poder lo tiene la, la derecha en parte diría yo sí eh, o lo que sea, se hace llamar derecha lo que sea eh, sin embargo los, los medios de comunicación que también están muy politizados y muy me parece a mí a favor de la derecha y esto eh, veo que le tienen un respeto gigantesco, eh, digamos, aquí en Colombia él, él participó en lo del proceso de paz, y aquí incluso los, los comunicadores, los, los, los medios, lo respetan mucho, él, él tiene una, una forma de, de llegar a las personas bien interesante, entonces una, una persona así que, y está cerca, en ciertas cosas me parece que, que es bien, bien sano, eh, en ciertos aspectos entonces entonces sí no sé si de pronto de pronto cada uno de nosotros como mandar un mensaje similar de modo que tenga más Probabilidades de visto por alguno de ellos Hombre Pepe Mujica le dimos una copia del libro de Jack Porque vino a España y en un evento un, un voluntario nuestro de Madrid fue y le, le puso la, el libro en la mano y le pidió que por favor que lo leyera no sabemos si, si lo ha he hecho o no, pero cuando vimos unos discursos que dio después, todos dijimos, yo creo que ha leído el libro, tiene que haber leído el libro. Si está diciendo esto, tiene que haber leído el libro, porque realmente pareció, pero claro, ya no está en el poder. Pero Pepe Mújica es un ejemplo muy especial. Ha tenido una vida... Muy difícil con lo de ser preso y lo que pasó en, en, en la cárcel y todo esto durante años y tal. Um, entonces, él ha tenido un entorno que le ha enseñado mucho. Es un hombre sumamente humilde. ¿Qué otro político hay en el mundo que sigue viviendo en prácticamente una choza? No es una choza, pero es una, es una casa muy humilde. No se cambió para nada. Se mantuvo en sus... Uh, actitudes y sus valores pero no lo vemos esto normalmente en los políticos, es una gran pena este, este ha sido bueno, yo le tengo un poquito en un pedestal, <risa> honestamente mis hijos son parte uruguayo también entonces tengo una cierta afinidad, un cierto cariño hacia Uruguay también, es un país precioso la gente es muy cálida bueno, chicos y chicas, estamos llegando a una hora y media. Yo tengo la boca seca, a pesar de haber bebido casi un vaso enorme de agua y mi estómago, como siempre, a esta. ahora me está pidiendo a gritos que le ponga agua de comida adentro. Así que ha sido un súper placer estar con vosotros otra vez y espero que volvamos a ser tantos la semana que viene, que estaremos con el capítulo 3. Ok. okay. Muy bien, igual bien. Bueno. gracias. Mira, dur durante la semana... Si os conectáis a, a Skype, manda mensajes. Vamos a hacer que el chat sea un poco animado para que si hay alguien con una pregunta, algún comentario, algún vídeo interesante que encontráis, que por cierto, Mateo, no te, no te olvides de meter aquel vídeo que nos comentaste de Jack. Ah, ya lo puse ahí en, en Skype. Ah, perfecto. Okay. Está arriba. Y así sí tenemos un poquito de conversación durante la semana, que yo vivo en Skype. Cuando estoy online tengo Skype abierto, así que siempre, casi siempre me vais a encontrar. ¿Sabe cuando estoy durmiendo o cuando tengo la siesta, que esta es mi religión, la siesta. <ríe> vale, pues voy a dejar de grabar y luego eh, lo subiré a YouTube y compartiré la... la el vídeo para que podáis verlo y bueno lo pondré en, en todos los Facebooks y todos los países que tenemos para que la gente lo pueden ver. Cada semana se ver? animan y se unen más gente. Y ahora somos demasiados para hacer un solo una sola llamada, si hay una vez que todo el mundo quiere entrar no podrán. No sé cuál es el máximo de Skype, pero somos 33 en el chat y no no sé, no creo que a lo mejor 10 o 15, no hemos estado 11, y hemos tenido 12 personas. A lo mejor son 20. Habrá que mirar. Gracias, Mateo. Veo que, que lo has puesto bien. otra vez. Venga, gente buena. Te, te tengo la grabación.